Él hizo eso mismo, eh, hizo, buscó su gente, su Congreso, para cambiar la Constitución, reformar la Constitución y entonces quitar el no más. Eran dos y no más. No, era antes de salir, se legalizó que, para poder volver. Entonces, ¿qué, ¿qué moral tiene Leonel para hablar de que se opone a la reforma de la Constitución para meramente reelección? Sí, él también lo hizo.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 Y un pueblo con hambre, él mismo lo dijo, Leonel lo dijo antes de la, Danilo, de la, de él dijo, el pueblo dominicano, con comida y asfalto se resuelve todo. Tú verás, tú verás los campos que están, no tienen asfalto que se prepare que pronto va a llegar el asfalto donde ellos. Y van a, a, a seguir repartiendo y dando y cosas, haciendo una, una dádiva, un, un comercio. Qué pena que la mercancía somos nosotros.